Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil chicos. Pues hoy vengo a mostrarles este cómo voy a conseguir a mi jugador este Fred. Pero antes que eso, este, me gustaría hablarles de lo siguiente. Y es que eh, miré en Twitter que uno de los jugadores este, le preguntaba a los de EA y FIFA Móvil este qué recompensas vamos a recibir de acuerdo a nuestro GRL. A lo que eh, uno de los desarrolladores eh, AMT eh, le contestó lo siguiente. Las recompensas en base a nuestro GRL será de la siguiente forma, chicos. Eh, digamos, si ustedes están en, el, en la tanda de GRL 40 a 49, bueno, todos esos GRL de 40 a 49 van a recibir la misma recompensa. Si están dentro de la tanda, por ejemplo, de GRL 50 a 59, bueno, pues igual esos jugadores con GRL van a recibir una misma recompensa, la cual desde luego va a ser mucho mejor a la tanda de GRL de 40 a 49. Eh, si ustedes están en, en una tanda de GRL digamos de 60 a 69 igual van a recibir la misma recompensa pero eh, obvio va a ser un poco mejor que las de GRL anteriores eh, si ustedes también están digamos en un GRL de 70 a 79 igual van a, seguir, van a recibir la misma recompensa la cual también va a ser un poco mejor a las de GRL anterior o bien si están en, una, en un GRL de 80 a 89 van a también a recibir una misma recompensa aunque estén en un grl 80 o estén en un grl 89 van a recibir la misma recompensa y si están en un grl digamos de 90 a 94 aquí ya se, ya se reduce un poco lo, la, la tanda de grl eh, van a recibir la misma recompensa aquí es donde se pone bueno chicos eh, si, si tú tienes un grl de 95 bueno todos los que tengan grl 95 van a recibir la misma recompensa si tienes un grl 96 igual Van a recibir una misma recompensa la cual va a ser mejor a, al GRL 95 y anteriores y así sucesivamente chicos. Así que eh, si ustedes tienen un GRL 105 eh, ya tienen una recompensa asegurada por ese GRL. Bueno si suben a un GRL 106 pues qué mejor porque van a recibir una mucho mejor recompensa. Que la de GRL 105. Así que chicos, eh, ahorita lo importante es estar subiendo el GRL en el equipo. Eh, si aún no tienes para subir rangos o no ha llegado a un jugador que tenga GRL 100 puro. Bueno chicos, eh, les recomiendo que eh, los entrenen y los lleven hasta un GRL 100 puro. Para que puedan estar dando subida de rangos a ese jugador. Y así estén aumentando eh, un poco más rápido su GRL. Ahora sí chicos, eh, quiero pasar a mostrarles este, cómo voy en el evento y es que por acá eh, eh, ya he conseguido eh, todas las recompensas de esta, de esta renovación en el mapa estelar de hecho hasta tengo uh, 40 puntos de combustible estrella de sobra eh, esto es gracias a que eh, he conseguido ya todas las, este, las mejoras de nave tanto en los juegos de habilidad 1 2 como este, en los partidos de ataque enfrentado y pues eso me da este, demasiada eh, oportunidad de conseguir este, eh, puntos de combustible estrella hasta que ya me están, este, casi casi, pues ahora sí que, que sobrando, ¿no? Por acá pueden ver que ya, ya, ya, ya he conseguido las tres mejoras, perdón. Y de hecho tengo ahorita 60 eh, puntos de mejora de nave que los voy a cambiar, este, voy a cambiar 50 de ellos por 10 fichas de pretemporada. Ya que pues me los sigo, me los sigo encontrando en el, en el mapa estelar y pues los voy reclamando. Y pues también van a ayudar este para eh, recoger un poco más de, de puntos de pretemporada. Bueno chicos, este, ahora eh, Vamos a pasar, perdón, me salí eh, Voy a pasar ahora a lo que es acá La forja de estrellas, porque eh, ando requiriendo eh, De un jugador De gr 98 Así que vamos a entregar esos 200 eh, puntos de polvo lunar Mentira, no es cierto No puedo Perdón chicos, perdón, era, era un jugador de GR96 Así que, este, vamos a darlo Vamos a ver este eh, Quiero sacar a un jugador, este medio centro de, de ese GR96 eh, En la renovación, no, en el día anterior, perdón este Quise hacerlo, pero pues no tuve la suerte eh, Me salió el jugador que menos me servía Ahorita se los voy a mostrar por acá Creo que era aquí en el nivel 2, a ver, permítanme No, perdón, no, era acá en el, en el nivel 1 por ejemplo acá en el nivel 1 tenemos de jugadores de GR96, tenemos, tenemos a un medio derecho Carrillo, a un medio izquierdo jurado, a un medio centro defensivo que es este Wernblum, a un medio centro que es Hernández y tenemos este, a un segundo delantero eh, derecho que es este Daniel Podense. Así que eh, pues voy por uno de esos cuatro eh, jugadores este, medios, espero que no me salga eh, jugador atacante, este segundo delantero derecho vamos a entregar esos 10 puntos de, de estrella para este, hacer la forja de jugador y pues espero tenga la suerte y consiga este a mi jugador este medio porque lo requiero para una subida de rango chicos como les dije hace rato este ahorita es importante estar subiendo el grl para que las recompensas este, para la siguiente temporada en base al grl pues sean mejores eh, a ver vamos viendo quién se viene Bien, se viene curado, muy bien, perfecto Me va a subir, me, perdón, me va a servir para la subida de rango eh, Chicos, eh, eso de la recompensa en base al GRL Es completamente distinto a los sobres eh, de jugador Perdón, a los sobres de presente y futuro Que estamos este, recogiendo eh, aquí en la forja de, de jugador Y también este, muy independiente a los sobres que vamos a ir este recolectando En los niveles de pretemporada Son totalmente distintos Aquí no importa qué GRL tengan simplemente este ustedes recogen las recompensas y este sobre eh, de presente y futuro es el que van a recibir para el próximo fifa ya lo de la recompensa en base a su grl es completamente distinto así que eh, acá caray permíteme me salí para acá cuando no tenía que porque todavía tengo que hacer dos forcas de jugadores porque voy a reclamar a ese fred así que ahorita lo que voy a hacer es un jugador de grl bajo de grl 85 Combinándolo con, un jugador este, perdón, combinándolo con un nivel de potencia de estrella eh, número 6 Así que vámonos rápidamente Esto nada más únicamente chicos para conseguir este pues, varios fichas de pretemporada eh, Es lo que yo he estado haciendo yo eh, Combino ahí este forja de jugadores eh, Tratando de conseguir un jugador de de alto que me ayude para alguna subida de rango Y forjar un jugador de GRL bajo con un nivel de estrella alto para conseguir este, eh, demasiados puntos de pretemporada. Vámonos ahora por el segundo rápidamente. Creo que es el último que voy a hacer porque eh, si, mal nombro, si mis cálculos no están mal. Eh, son las fichas que requiero en este momento para sacar a ese, a ese jugador Fred. Y este, ya este, avanzar un poco más en el nivel de pretemporada. Así que se vienen otros 200 puntos de pretemporada. Y pues ahora sí chicos, ahora sí ya estoy listo para irme acá a lo que es este, eh, la, la pretemporada y avanzar en, en los niveles de, de recompensas para este, lograr recoger ese fret. Así que, ¿qué les parece si adelanto un poquito el video para no, para no tenerlos aquí este entretenidos? Y nos vemos ahorita en un momento. Bueno, chicos, ya estoy por acá de regreso. Este, ya logré llegar a, la, a nivel 50 de las recompensas de pretemporada, así que es momento de recoger a este Fred. Eh, recuerden que la, eh, la carta de Fred es que vamos a recibir, la podemos usar, la podemos usar perdón, en el actual FIFA y vamos a recibir una carta eh, de Fred de presente y futuro, eh, la cual en el siguiente FIFA nos va a garantizar un jugador especial de nivel élite y esa es la que vamos a poder usar en la siguiente FIFA chicos así que se vienen 875 mil monedas, nada más. se viene aquí la, el sobre donde contiene el jugador élite especial de, de Fred y se van a venir este eh, 90 mil puntos de experiencia y se vienen los refuerzos de habilidad así que vamos rápidamente hasta el final para ver la carta de Fred y poderse las, este, mostrar okay, se viene aquí ya tenemos a Fred muy bien, un, un medio centro de 97 un eh, Brasileño Me va a servir también para subir de rango chicos Así que voy a ver cómo ando de tiempo Para ver si alcanza a mostrárselos Bueno pues al parecer este Ando ahí ya un poquito ya Este eh, Con el video este uh, alargado Así que eh, ¿qué les parece si dejamos Para otro video chicos la subida de rango Ya que si sí, son, son varias Y ¿qué les parece si repasamos Esto lo de, lo de las recompensas En base a GRL entonces Dependiendo este, su GRL si están en una tanda eh, donde su GRL está ya sea de 40 a GRL 94 Bueno eh, si están de 40 en 49 todas esas personas con, con ese GRL de 40 a 49 van a recibir la misma recompensa De 50 a 59 igual van a recibir la misma recompensa La cual desde obvio va a ser mejor a los de GRL anterior eh, de GRL 60 a 69 Van a recibir la misma recompensa De 70 a 79 Igual van a recibir la misma recompensa Seguimos eh, Les repito chicos, eh, conforme vayan subiendo De GRL eh, y estén en, en, en una tanda mejor Su recompensa desde luego van a ser este, Mucho mejor a las De eh, la tanda o GRL anterior eh, De 80 a 89 Va a ser también este, eh, Una misma recompensa para todos esos GRL de 90 a 94, chicos, van a recibir también este, la misma recompensa, eh, todos esos GRL. Y como les comenté hace eh, un momento, eh, aquí donde se pone un poco mejor, porque ya los que tengan eh, GRL 95 hacia arriba, dependiendo eh, el GRL con el que vayan este, a terminar este FIFA móvil, es la recompensa que van a recibir. Así que más o menos puede ser este, una recompensa única de acuerdo a su GRL, siempre y cuando estén en el GRL 95 o más. Así que ya saben chicos, este, traten de entrenar a sus jugadores a un nivel de eh, GRL 100 puro para que puedan estar dando eh, subida de rangos y así estar aumentando un poco, un, un poco más rápido su GRL para que las recompensas en base al GRL en, en el siguiente FIFA móvil pues, sean un poco mejor y les ayude este, a tener un buen inicio eh, en el siguiente FIFA móvil chicos.